¡Hola! ¿Qué tal? Soy Xavi Luque. Bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos con la representante de Israel en Eurovisión 2023, Noah Kirel. Vamos con una versión de Despecha de Rosalía. O sea, what? Me he despertado y he visto un fragmento de este vídeo en, en el Instagram de, de Noah Kirel. Y bueno, qué sorpresa, cantando en español. O sea, vais a alucinar. Ya te digo, he visto 30 segundos. Y bueno, he entrado en YouTube, ya está el vídeo, así que bueno, vamos, vamos a ver a Noah Kirill cantando en español, despecha de Rosalía, vamos allá. ¡Qué bueno! ¡Buenísima! Un grupo de flamenco... Oye, muy buen español, ¿eh? Muy buena la versión, además me gusta mucho el instrumental. Oye, buenísima, ¿eh? Está clarísimo que es una superestrella y vamos, vamos a gozar de ella muchísimo en Eurovisión. Gracias a la coreografía flamenca! <risa> ¡Oh! ¡Uy, ese taconeo! ¡Qué bueno! ¡Uf! ¡Madre mía la guitarra! ¡Buenísimo! Esto tiene que verlo Rosalía sí o sí. ¡Oh, <risa> oh my God! Bueno, y más bella no puede ser... Bueno, con todos los clichés de España, el flamenco, el abanico... Buenísima. Buenísima Noah Kirel. Gracias por este pedazo de regalo. O sea, me has alegrado el día escuchándote cantar español. Además, una de las canciones más famosas de este año en España y creo que alrededor del mundo. Que es despechada de Rosalía. Esto, Rosalía tiene que verlo. O sea, es buenísimo la parte esta que, que suena al taconeo. Muy, muy buena. Además, bueno, el español súper bien. O sea, hay veces que, que hay palabras que no se les entiende cuando, cuando no es idioma nativo. Pero, oye, lo ha clavado. O sea, perfecto. No, aquí estamos ante una... Grandísima estrella que, que nos va a deleitar seguro con una de las mejores canciones para Eurovisión 2023, no tengo duda, porque todo lo que he escuchado de ella es muy bueno. Y bueno, esta versión de, de despechada ya es para. para. vamos, para morirse. Guau, guau, guau. Israel, es que. Esto es calidad, esto es calidad, totalmente. Pues nada, hasta aquí este vídeo de despechar un cover de Noah Kirel, de la canción de Rosalía. Ya digo, solo puedo decirte gracias porque es que la has clavado súper bien. Bueno, a la espera de la canción de Israel para Eurovisión 2023. Ya sabemos algunos detalles donde una de las canciones, ella misma ha dicho que habla de amor, otra es de empoderamiento. Vamos a ver... ¿Cuál es al final la canción? Tenemos muchas ganas de escuchar la canción de Noah Kirel, porque es que, bueno, en Israel es una gran, gran estrella. Y como digo, seguro que nos va a deleitar con un tema tan bueno, segurísimo. Pues hasta aquí el vídeo de Noah Kirel, despechá el cover de Rosalía. Si os ha gustado el vídeo, no olvides de darle like, suscribiros al canal. ¡Nos vemos!